DIY biombo. Hace muchísimo que no subía un vídeo con un único DIY, pero es que he tardado muchísimos días en hacer este biombo y os lo quería subir ya. Muy pronto subiré otro vídeo de DIY decoraciones más fáciles de hacer, más rápidas y muy bonitas, así que estaros atentos y no me río más y empecemos con el vídeo. Para hacer el DIY necesitaremos 6 maderas de 1,65 metros, 15 maderas de 37,5 centímetros, 4 o 6 bisagras y tornillos para las maderas y las bisagras. Las medidas de las maderas, así como el número de paneles o divisores, las podéis variar a vuestro gusto, en función de si queréis el biombo más alto, más bajo, más estrecho, más ancho Para empezar, colocaremos y atornillaremos las maderas tal y como veis en el vídeo Entre las maderas horizontales dejaremos una distancia de 38 centímetros. En mi caso, dejé esta separación pero que cada uno lo haga a su gusto una vez tengamos las maderas marcadas, les atornillaremos los tornillos. Mi truquito para atornillar sin esfuerzo ni complicaciones es marcar el agujero por donde pasará el tornillo con una broca y una vez marcado, atornillarlo. En cuanto a los tornillos, aseguraros que son suficientemente largos para que atraviese las dos maderas Yo prefiero clavar primero el tornillo en la primera madera Y una vez la punta empieza a salir, colocar y clavar la segunda madera, la que va en horizontal Os prometo que el proyecto es muy fácil Esta ha sido la primera vez que he hecho un proyecto de ferretería, por así decirlo y creo que me ha salido bastante bien. Una vez tengamos la estructura hecha, haremos agujeros a 1,5 centímetros de distancia en cada uno de los cuatro cuadros. Esta parte es la más aburrida, podríamos decir, pero después de este paso ya viene la mejor parte del DIY. Si a la hora de hacer las marcas con la regla os da miedo descontaros, podríais hacer una plantilla con las marcas. Ahora que tengo el biombo hecho, me sabe mal haber hecho las marcas a 1,5 centímetros de distancia, ya que considero que a un centímetro de distancia habrían quedado muchísimo mejor ya que podría haber hecho más pasadas con la cuerda una vez tengamos todos los puntos marcados los agujearemos con una broca el número de la broca será más o menos grande en función del tamaño del hilo que deseemos usar Estos son los hilos que decidí utilizar para decorar el biombo Mi intención era utilizar hilos mate en vez de brillante pero no encontré por ninguna parte El hilo lo iremos pasando de forma aleatoria por los agujeros No hace falta tener una idea precisa en mente ya que a medida que lo vayáis haciendo se os ocurrirán diferentes formas No sé cómo explicaros el método que usé para pasar el hilo Así que lo mejor será que veáis atentamente el vídeo y si hace falta disminuyáis la velocidad de reproducción Cuando terminemos con un color haremos un nudo simple y lo pegaremos con pegamento A mí me gusta cómo se ven los nudos, creo que quedan bien, pero si no queréis que se os vean ¿Podéis intentar pegar la cuerda dentro del agujero por donde pasa? Sinceramente, esta idea no la he probado, pero creo que podría funcionar. Ya que el biombo se suele ver desde los dos lados, os recomiendo pasar los hilos por fuera de ambas caras. En la cajita de información os dejaré una foto del biombo por si os queréis inspirar. tengamos los tres paneles o divisores, les colocaremos las bisagras. Primero marcaremos los agujeros de la bisagra en un lado. Los agujerearemos. La colocaremos y atornillaremos. Y colocaremos la segunda parte de la bisagra en el otro lado. En mi caso, como estáis viendo, decidí colocar cuatro bisagras al biombo. Pero si queréis, también podéis poner dos más en el medio. de vídeo que tengáis. Esta semana seguramente os traeré uno o dos vídeos más porque os lo quería subir la semana pasada, pero no pude porque estaba en un pueblo donde no hay ni wifi ni cobertura y no os pude subir los vídeos, así que esta semana los tendréis. Y eso es todo, nos vemos muy pronto, adiós.